Hola a todos, sean bienvenidos a otro tutorial más de tu canal prevideo. El día de hoy te estaré mostrando cómo insertar y eliminar hipervínculos desde tu libro de Excel de una hoja a otra. Pero antes de iniciar con el tutorial, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un próximo video. Este es un libro de Excel. Voy a tomar como ejemplo este cuadro que está aquí, o sea, son tres y este se llama práctica de contabilidad computarizada 2 este es un reporte de mercancía obviamente no hay valores que hagan referencia al costo esta es la primera hoja se llama reporte de mercancía en existencia esta es la segunda hoja se llama ventas vamos a abrirla le damos clic y va a abrir nuestra ventana o nuestra hoja de ventas esta es la hoja número 3 y está la parte de compras le damos clic y aparece nuestro cuadro de compras miren no tengo ningún valor o sea solamente fechas nombres códigos y cantidades que se compraron en este cuadro este es el primer cuadro y debe de estar incluido las ventas y las compras miren son las entradas y salidas que tenemos aquí las entradas pertenecen a las compras. Yo quiero crear un hipervínculo que cuando yo le dé clic a las entradas me lleve directamente a este cuadro que está aquí de compras. Para lograr esto, lo primero que debo hacer es ubicar la celda en la cual quiero que caiga mi hipervínculo. Si no sabes, esta parte de aquí te indica la celda en la que estás posicionado. Es La celda E 7. Vamos entonces a nuestra primera hoja. Seleccionamos la parte completa de entrada. Mírenlo ahí, está sombreado. Está totalmente azul, está sombreado. Vamos a la barra de herramientas, insertar. Luego vamos donde dice hipervínculo, le damos clic. Se abrirá un cuadro, ven. Aquí están las tres hojas que nosotros tenemos disponibles. Y lo vamos a buscar o ubicar en el lugar de este documento. Le damos a compra. Y vamos a escribir E7, que era el número de nuestra celda. Luego de todo esto, le damos a aceptar. Cambia de color. Ahora vamos con la salida. Esta parte de aquí sería la parte de ventas. Le damos un clic a ventas. Vamos a posicionar el lugar o la celda desde la cual queremos que inicie o se enlace nuestro vínculo. En este caso sería la E8. Reiniciamos el proceso. Vamos a la primera hoja. Luego entonces vamos a seleccionar todo lo que necesitamos que se hipervíncule o que se vincule. Vamos a hipervínculo, le damos clic. Luego entonces vamos a ubicar en la parte de ventas. Vamos a ubicar nuestra celda también, específicamente la E8 y le damos a aceptar. Miren, cambió de tonalidad. O sea, uno tiene un color azul y otro un tono morado. Miren, ahí pueden ver la diferencia. Y nos ubican cada uno en el lugar que va. Ven, la parte de ventas, miren, en la hoja, en la entrada, nos lleva a la compra. Ven, directamente. Ese es el hipervínculo. Ahora te mostraré cómo eliminar el hipervínculo en caso de que lo que hayas hecho no es lo que te convenía igualmente vamos a seleccionar todo, miren está sombreado, le damos un clic derecho y ahí nos aparecerá el recuadro, le damos a eliminar hipervínculo ven, inmediatamente vuelve a la forma original, se elimina todo el formato y miren cómo se ve miren la diferencia, este me envió inmediatamente al lugar, más sin embargo el otro no miren le doy clic y no me lleva a ningún lado hasta aquí el video por el día de hoy. No olviden dejar sus comentarios diciéndome qué les pareció el video y de qué tema quieren que trate en el próximo tutorial.